Miren estos gorillos impresionante. Miren Miren esto es el río Yagüe Saliéndose dentro de la cervecera ¿okay? Está metido dentro de la fábrica vamos a caminar hasta el río a ver cómo está esto la sombrilla de medalla está dando sus últimos vuelos ya ya que se me rompió encima miren cómo está la verja por dentro voy voy vaya de montre miren cómo está esto ¿Te quieres? Sí. Mira el puente allá abajo.